Si te digo que lo que vas a ver a continuación va a ser otro intento de los miles en el que voy a grabar este video, pues, ¿alucinas? Pues yo ahora mismo estoy alucinando. Sí, ¿qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos? Y si me lo está hecho mierda en mi voz un poco, pero, oye, oh, yeah, no, no, no, no me tome, no me miras así. Pero, bueno, puede chico, pues, sí, sí eh, es verdad lo que acabé de decir. Este va a ser uno de los cientos de miles de intentos que, que he hecho para grabar este vídeo. No entiendo por qué. ¿Será que esto está maldito? No sé qué está pasando. El Illuminati, no lo sé. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pedo? Sí, ¿qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos? Y en este vídeo vais a presenciar una cosa impresionante. Se asustó mi Sí. No hemos comenzado el vídeo y ya, estoy sucio. Y bueno vale, chicos, pues en este vídeo pues, eh, como en el, voy a hacer el retrasado, ¿sabes? Pero si todos tus videos haces el retrasado. ¿Quién dijo eso? Yo, Juanito de 89.000. Y vale chicos, ya dejando el retraso, dejando eso. Pero sigamos con el video de hoy. Y vos, pues, vale chicos, hoy voy a intentar alzar la voz un poco más, porque la voz y el audio en sí es una puñetera mierda. Y yo antes usaba una webcam para grabar los vídeos y ya vi que, que eso sirve más como webcam que, que de, de micrófono, ¿sabes? si sirve más de micro. Entonces, vale chicos, pues ya en sí, eh, los, que querían contar, los que yo les quería contar... Ah, lo que yo le quería lo que yo te quería lo, lo que yo te quería contar era que pues lo que voy a hacer en este vídeo pues va voy a dar mi palabra de que voy a intentar subir vídeos más seguidos sí lo voy a intentar y si me sale me sale y, y seré el pizza más feliz del mundo y pues los vale, chicos pues ya nada más y bueno chicos, ya para finalizar el video les dejaré un pequeño video cuando yo era un niño, ¿no? Pues vale, ahí se los dejo. ¿Cómo ha cambiado, no? Eso fue en el 2015. What the fuck Y bueno chicos ya espero que les haya gustado el video Aquí ya no estarán viendo nada más que Un pequeño clip Ahí grabando las dos computadoras Porque no tengo nada más que hacer Entonces ya para dejarlo más corto Nos vemos hasta la próxima Adiós